Confórmate con un vaso de agua No hay mucho para elegir en la despensa Se pelean por el pienso Vacío avanza, la cuerda cada vez más tensa El rol es el dolor, salir del lodo Hoy con tres de los grandes aquí a mi lado Algo habrá para mí, me estará esperando Pero hay algo claro, hay que cambiarlo todo Escalar sobre cadáveres te lleva abajo piedras que flotan en la superficie, papel mojado, tiene el valor que tú le des, detrás de la ventana mártires en su martes 13. corta el tronco, está lleno de termidas, economía frágil, enferma terminal, espero oír la voz que me dicta, el siguiente paso, apoyo fraternal, lo único esencial. Vivo mi vida y deja atrás lo malo y ocurrido, como ignorantes que hablan que cambié mi estilo, que he perdido kilos, he ganado amigos, pero dejé de lado al falso por mezquino y embustero, Firmas dejan huella como mi cuello de ella Con más defectos que virtudes no tengo canciones con famosos Y con el patio y el Por ti Mercedes, por ser mentora, por tu ayuda Por sacar de tu barriga quien me sacó de la suya Y a todo me la suda, tu precio no equivale Mi abuela dice vale oro y esa opinión es la que vale Si supiera lo que pienso Pero al margen me mantengo Vive tu vida con la de los demás Estás perdiendo el tiempo despierta que son las seis, otro día empieza con dos cafés y nuevas reflexiones, maldiciendo a esta vida perra, escaramuzas y ánimos que merman con rencor en la despensa y algo de gerna, momentos etapas, rotas en plazas conceptos que se desguazan tanteándolo, tratando al ritmo con crudeza es mi austera ofrenda curtiéndome en cada jodienda se pudren mis ganas, pero escribo a ciencia cierta que aunque no llegue a mañana nuestra herencia será eterna poesía enferma, sonando palos Míos. en pleno vendaval, ateo del destino, en tiempos de guerra desde el pollo, mis jóvenes lo representan películas de Gus Van Sant y temas de geltas, kelta, pa' que lo entiendas principios no venta, con Nina Simone rapeando en la trastienda. si esos chavales están pegando por un rato de fama por un rato de dame fumo, no te conozco de nada, acabar loco y sin ganas empecé cuerdo y sano, ya lo decía mamá, no dejes estudios a un lado tinto y gaseosa entre calos, el arte es follar y beber, lo dijo Leer. Nos vemos y hoy somos extraños Síntomas de Asperger, quiero seguir pero paro Ensayo error, el hipster copiándole al raro En ciudades de paso, vivo atrapado Buscando beber barato y amarte caro El dinero vuela a los bolsillos que lo han adiestrado Él se ve guapo con sus nuevas prendas Yo solo veo un esclavo Quiero seguir, pero siempre hay un pero Depresivos aferrándose al reiki o a Pablo Coelho yeah. Buscando un tesoro en el cajero o en tus labios o en mis ciegos